¡Oh! ¿Qué dices? No se está a punto de morir, ¿eh? No se está a punto de morir. Tal cual. A tal cual. Qué salvada, chaval. Ahora voy de aquí. Me voy de aquí. Eh, hoy estamos aquí para entrar en el Nether, ¿vale? Vamos a empezar con esto ya. Eh iba a poner musiquilla y tal pero vamos que al final me da igual así que vamos a empezar eh, de ayer hoy ha habido muchos cambios vale he estado jugando toda la noche y ya lo tenemos todo ok mirad tengo respiración 3 al al agua 1 protección contra proyectiles 4 protección de proyectiles 4 esta no tiene nada de momento las mallas y aquí la de no hay dolor <risa> caída de pluma 4 y paso helado lado 2 eh cuidado y protección de proyectiles 4 o sea que vamos andando y vamos haciendo hielo tío por el agua es una pasada lo malo es eso, que me pongo a pescar y se me congelan los peces, pero bueno. Así que nada, mi idea es entrar en el Nether hoy, ¿vale? Eh, tenemos esto, esto, vamos a guardar cosillas, porque está tocando movidas. Vale, aquí abajo en la piscina que tengo. A ver, así que vamos a guardar cosas. Y ya os digo que... Que buen rollito, chavales, buen rollito. Vámonos para allá, chavales. Let's go. Vamos a ver qué pasa. El rollo es que me he quedado flipando porque, claro, tenemos la eficiencia 4 y ya veréis cómo reviento los bloques y es una locura. O sea, parece que llevo un bulldozer o algo. O sea. Ya lo veréis, ya lo veréis. Mira, bienvenidos a todo lo que estáis pasando. Willkommen. Es una locura, tío. Ya lo digo yo. Me vine anoche y flipé. Porque claro, ya lo sabéis, yo no estaba en mi vida en el Nether, vamos. Esto es. No sé ni para dónde ir, ni nada, vamos. Tenemos la piedra luminosa en sí, eh, aquí arriba. Eso es cuarzo. Que lo he estado mirando. Pero a partir de ahí, ¿vale? Lo único que, que me he dedicado a hacer. a investigar y tal, ¿vale? Uf, uf, uf, uf. Mal rollo, mal rollo. Empezamos mal ya, ¿eh? Empezamos mal. A ver. ¿Dónde está la apertura esta que he hecho yo antes? Vale, he hecho una abertura por aquí. es esto? ¿dónde estaba? A ver, un momento. Pues estaba por aquí, eh. Ojo, ojo. Estos llevan espadas de oro. Y no son muy fuertes, la verdad, está guay. ¡Ay, sueltan cuarzo también! Ah, no, pepitas de oro. Bueno, bueno. Este es el cuarzo este que os decía. Creo que es cuarzo, ¿no? A ver, un momento. Estoy sí, seguro. A ver... Justo, cuarzo de inframundo, chaval. No me traigo el arco, tío. No me traigo el arco. ¿Esto qué es? ¿No lo puedo dar? Bueno, tengo que acercarme mucho para darle, vamos. Uf, cuidado. No, no. Cálmate, cálmate, eh. Es como un calamar... Oh, Creo que sí, pero Feliz Año, ahí está, ahí está, Feliz Año, loco. Ahí estamos. A ver, ¿me puedo acercar a ir y matarlo o qué? No le hago nada, no le hago nada. Ojo, no le hago nada, eh. Uf, mal rollo, eh. Más rollismo. Puedo poner antorchas aquí, ¿no? Vale, vale. Vamos a hacer la típica, ¿vale? Vamos a marcar el camino. Y así podemos investigar con tranquilidad. A ver, piqui, piqui, piqui, piqui. ¡Hala! A ver, no son muy.. No revientan tanto, eh. Lo que pasa es que me raya eso, tío, que no lo puedo tocarles. Estoy por traerme el arco, eh. Uf, uff, qué hostia me ha dado. Qué hostia me ha dado. Te calmas, eh. Te calmas, tío. <risa> qué hostia me ha dado. Voy a el arco, tío. Se va a enterar. Dale, hala, ya está, ya está. Menos mal, mal. Uf, qué mareo. Vale, entonces. Habría que reventar gente. Vale, pues aquí aparte de... No sé qué coger, aparte del cuarzo y la... La piedra esta, ¿sabes? Podemos ir, ir allí a ver qué hay. Aunque me haría falta coger bastante. Lo bueno es que esto es una locura. Mira, mira, mira, mira, mira, Es que revienta, chaval. Vale, eh, vamos a coger cosillas. Sería reventarles, ¿no? Ahí, ahí, cúrate, cúrate. Vale, bueno, vamos a ver si caen con esto, ¿no? Vale. Joder, joder casi una. No va a ser poder, ¿no? <risa> ¿Cómo se nota el poder 5, chaval? Cuando vuelve. Eh, no estoy poniendo antorcha, ¿eh? se me está yendo aquí Mira la escalerilla Mejor con la antorcha porque es que el otro revienta mucho, tío Tiene eficiencia 5 o 4, perdón Y claro, revienta la vida Vale, ya está Ya os digo que aquí no está en la vida, o sea que no sé qué nos vamos a encontrar abajo dame, dame La verdad experiencia Me gustaría ver qué hay ahí arriba, tío Porque parece que se dado un mundo invertido o algo Pero vamos a ver esto, ¿no? O sea, ¿esto? ¿Este material? Bloque de ladrillo de inframundo Es súper bonito, tío O sea, me mola, ¿sabes? Vamos a pillar un poquito Pa' casa Y ahora entraremos a ver qué hay O sea que esto es todo bloques. O sea, no tiene nada dentro. Bueno, va a costar llegar arriba, ¿eh? A ver un momento. Ojo, me he quedado ya sin. Vale. Estamos ya, ¿no? Parece. ¿Eh? ¿Es eso al final? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me has hecho? No, no, no, no. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Me has reventado. ¿Por qué tengo el corazón negro? ¿La voy a palmar o algo? No? no me jodas, eh. No me jodas. Vale, vale, lo hemos encontrado, eh. Lo hemos encontrado la entrada. Uf. Vale, esto hay que petarlo. Uf, cofre, cofre. Uf. Ojo, ojo, eh. Uf, esto está complicado, eh. No es complicado. No. Uf, uf, uf. Vale, vale, está no, ok, ¿no? Ahí está. <ríe> Ahí está, lo hemos encontrado. Vale, dime que hay cosas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es una cabeza flotante? Vale, estoy flipando, chaval. ¡La vara de Blaze! ¿Eso es la vara de Blaze? No, no me jodas, ¿es la vara de Blaze? ¡La vara de Blaze! Vale, vale, vale. Algo me hace falta esto y otra cosa más para hacer cosas. ¿eh? Toma. Vale, espero que haya algo bueno, tío. Eh, que me estoy jugando la vida, ¿sabes? <risa> ¿Qué es esto, tío? Esto ya lo tengo. Una montura, tío. Madre mía, tú. ¿Qué es esto, chaval? Vale. Vamos a ir poniendo aquí donde hayamos investigado. Eh, no sé si en este mundo funciona el poner antorchas para que no salgan, pero vamos. Pero yo que sí. Eh, se ha ido, eh. No, no, no, no se ha ido, no se ha ido. Es que claro, las ventanas esas no se ven, tío. Espera, ¿sí? Ahora, ahora. Hola. Ahí estás. ¿Esto qué es? Bueno, aquí estoy viendo cosas que lo he visto en la vida yo. Verruga de inframundo. Eh, eh, eh, eh, Te calmas, te calmas. Te calmas. Uf, uf. Como envenenan, tío? Vale, vale. Calma, calma. Uf, uf, uf. A ver, lo bueno es que está, está petado de, de cofres. Quieren basura, pero está petado el cofre. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Marcamos, marcamos el camino. No me quiero perder. Esto es como la mina, tío. Te pones a picar y te pierdes siempre. Vale. Oye, el cofre me lo puedo llevar? Así, en plan de, de risas. De jajas. Ah, vale, es un cofre normal. Pensaba que era un cofre maldito o algo así, ¿sabes? contra arquero, Uf, estos revientan, ¿eh? estos son normales ya, ¿eh? estos son los de siempre, los de... ¡Eh, diamante, los de toda la vida chaval. A ver aquí, ojo, ¿eh? bloques de obsidiana, Mal lo que cuesta encontrarlos, vale. Y ahora qué? No sé qué es eso de ahí abajo, pero ahí la va. Eh. A ver un momento. Hemos venido por allí, ¿verdad? Ok. Vamos a poner aquí esto. Bueno. Mira, he de de Lucita, ahí, ahí guay. <coughs> de los tiempos mozos. Oh. Oh, de oro. Vale, le podemos dar una saltando. Hostia. De los buenos tiempos, tú. Pero vamos, que el que más, el que más visitas tienes es el mejor, ¿eh? Te lo digo, hay uno que tiene que. No me acuerdo. 800, 700. Ese es el mejor. A ver. Tenemos un puñado de cosas, ¿eh? Ah, al loro. Al loro. Ahora suelo. Vale, perfecto. Anda, ah, voy a subir. Voy a intentar subir un poco más encima a ver qué hay. Porque es que tampoco lo sé. Ver, Esto creo que no me hace falta el toque de seda. Bueno, ver, creo que el toque de seda sería para... Para que no se rompa, ¿no? En cristal. O sea, en polvico este. No estoy seguro, ¿eh? Sobra. Con coger un poquito aquí lo que hay. Vale, voy a intentar subir hasta arriba del todo, ahora sí. Y a ver qué, qué nos encontramos. Cuidado con eso. No me quedan antorchas, ¿no? No me ganan antorchas. Vale, tendremos que guiarnos por nuestro instinto. ¡Oh! Uf, ¿Qué dices? No, se está a punto de morir, ¿eh? No, se está a punto de morir. Tal cual. Tal cual. Uh. Qué salvada, chaval. Ahora voy de aquí. <ríe> Me voy de aquí. Eh, Habrá que reparar un poco el pico. Bueno, por ahí tampoco he ido, ¿eh? Vale, vale. Luego, luego haremos una segunda incursión. No pasa nada, de momento vamos para casa. Y a ver qué pasa, tíos. a las barcas aquí, es lo que, que, lo que os digo podemos ir así <ríe> congelando todo nuestro paso, haciendo un bunker aquí, o podemos ir en la barca, pero bueno como, como habéis elegido barca aún en la barca, lo único es que claro <ríe> se me va a congelar aquí, pero esto no pasa nada, hacemos así Ahora, ya está bendita barca tú ¿no? Eh, bajita es lo que encontremos esto vale, vale, seguimos teniendo la referencia me gusta, me gusta es aquí justo eh? vale, aquí no he estado nunca ¿eh? este enter es nuevo vale <coughs> Es lo que te digo, ¿ves? Es justo. Es justo aquí. Pero puede ser todo por aquí, todo por aquí, todo por aquí. No me trae la pala, tío. Me estoy arrepintiendo muchísimo. Vamos, el cristal del mundo. Por el agua, no os preocupéis, que como tenemos respiración tres, no, no nos vamos a ahogar. Ojo, ojo, que vienen los saqueadores otra vez Ojo, ojo Que tenemos bronca, ¿eh? Siempre vienen a por mí, tío, cuando estoy buscando tesoros Ojo que hay bronca, ¿eh? <risas> Esta vez tengo arco, cabrones Vale, hemos petado uno Y el otro, y tu colega Siempre vienen a por mí, tío Cuando estoy buscando tesoros, siempre vienen a por mí ¿Dónde vivirán, tío? ¿Dónde vivirán estos hamburgues? ¡Me he dado! Lo no tenemos cercado. Tú dices que no estará tan abajo. El pico ya está F, ¿eh? Ahora tenemos que volver ya. Quiero parar el pico como sea, tío. Lo que te digo, no sé si estamos tan tan abajo. A mí el mapa me pone que está ahí. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo lo que veo yo? ¿Estás viendo lo que veo yo? Vamos, ¡Estaba ahí! No estaba tan abajo, tienes razón, chaval. Vamos. <risa> sí, vamos. A ver qué hay. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Meloji, Me ¿eh? Una canción nueva. ¡Ojo! ¿Una poción de regeneración otra vez? La, la, la. Corazón del mar, chaval. ¿Dinamita? ¡Ole! Bueno, vaya, vaya, tú. Tenías razón, vamos. Ahí, jejeje. Je, je. Ahí, ahí. Un aplauso para ti, tío. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, yeah. Qué máquina, tío. Al final no tenemos ni idea y mira, lo hemos conseguido, tío. ¡Ule, chaval! Pues era de verdad este, ¿eh? Yo no me fiaba, eh, ni un pelo. Vale, ahí te quedas. No he vuelto a pillar, ¿no? ¡Ah! Quita, quita. Vale, vámonos. <risa> lo tenemos, chavales. Let's go. Ahí, hey, ahí, date un aplauso tú. Este te lo mereces. Hey. no, no, no. Ahora que se me quite el hielo este, por favor. Vale, gracias. Está al lado, ¿eh?